voy a una anécdota muy rápida yo soy coach, coach eh, y ya soy coach profesional, me he dicho esto y la verdad es pues, eh, que ¿Sí? soy, soy aportado porque todavía puedo vivir mi familia puede vivir de esta parte no desde esta parte puedo vivir bien pero yo soy veterinario, soy médico de terreno y nunca ejercí o sea, estudié, me estudié me estudié, me gradué y nunca ejercí y hoy en día tengo que llevar, si sistema un perro, si un perro, un animal en la casa, pues lo tengo que llevar a la casa y, por lo gracia gracias al espíritu, fue así, y fui coach, y soy coach, por algún día en un juego, en una final que estaba jugando, y yo jugaba, yo, yo fui back, y jugaba, y jugábamos en esa época, jugábamos un sistema que le llamaban flip-flop yo era el tacle rápido, teníamos, taque, teníamos línea del lado fuerte y línea del lado rápido. Entonces yo me volteaba. Dependiendo de la formación yo podía jugar del lado derecho o del lado izquierdo. Y yo no tenía bronca. Y en esa época, con las águilas blancas, había un ala defensiva novato. Le me metí una piega, el chavito, y uno veía que no me alcanzaba. Tenía que jugaba del lado izquierdo, el, el famoso era el defensiva del lado derecho, y el de la izquierda novato. Y yo voy yo y yo en mi, en, mi, en mi forma de ser, sí. yo era rápido y Y no lo veía, no lo veía, y jugamos la temporada y me dijo, jugamos este, la final y me metió otra ciega. Y ya pasó. No quise ver la final, la perdimos la final, no la quise ver. Y como después de dos años, año y medio, dos años, se me ocurrió la final. Y yo ya pillé la apoya del juvenil, el juvenil ya nadie que Liga Mayor, de primeras. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? que me doy cuenta que mi coach nunca corrigió mi posición entonces yo jugaba derecho natural y cuando me ponía el lado izquierdo seguía mis pies volteados, seguía mis pies derechos ¿qué pasaba con él era igual de rápido o más rápido que yo? me perdía los pasos y ese detallito, si mi coach me hubiera dicho oye, punto, voltea los pies pues seguro que va a aparecer una decisión distinta ¿Sí? y a eso voy los detalles en esa parte son bien especiales ¿sí? Y ustedes pueden decir sí, son, son, son demasiado especiales, pero, ¿para qué decir a los niños, a los niños? Al fin de cuentas en esta vida, las X y las O y, y, y, y las técnicas no nos van a salir después, pero si nos van a servir los hábitos. Y si nos enseñamos a tener buenos hábitos, vamos a poder corregir muchas cosas en su vida. ¿Eh? Si nos damos cuenta que, podamos, que podemos cambiar muchas cosas, vamos a poder hacerlo. Ay, vamos a poder ¿Está bien? Entonces, yo me dijo, este, ya tengo 30 años siendo coach. Entonces, me empiezo a elegir y empiezo a buscar. En algún momento alguien me dio eso este, y fui modificando. Y me dijo, y me rijo Paco, para todas estas cosas, ¿no? Lo el primero, elimina todas las excusas. Y lo más fácil es este. Que, y ese es y ese es y la verdad es que el es no existe. ¿sí? No podemos vivir las ideas, no podemos trabajar con excusas y no podemos permitir que los jugadores tengan excusas. ¿sí? Para que ellos puedan mejorar, para que ellos puedan tener buenos hábitos, lo primero que tengo que cambiar es las excusas. Predica con el ejemplo. Yo no le puedo pedir a un chavo que llegue temprano, que esté en la prepráctica 10, 15 es que minutos antes y yo no se 20. ¿sí? ¿Para, para que ellos puedan hacer lo que... No le puedo pedir intensidad si yo no soy intenso. No le puedo pedir que, que estudie y que se aprenda si yo no, si yo no lo sé. No, te mando. no le puedo pedir que revise el video si no, no lo he revisado antes y si no le he mandado las correcciones. ¿sí? Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. ¿sí? Necesitamos inculcar competitividad. Esa, esa parte hay que enseñarles a los chavos que somos competitivos. Somos competitivos. Y el ser competitivo les va a felicitar en su vida. ¿Sí? y competitivo a la buena ¿eh? no tenemos que ser andarios, no tenemos que ser este, pasar encima de los demás para ser competitivos necesitamos ¿Sí? que energía es lo que les digo, necesitamos dar confianza, si, si los chavos no confían en nosotros no van a poder avanzar, no vamos a poder avanzar. ¿Sí? Antes en nuestra época era época del yo coach, el coach era el tocado, el coach era el no sé, tipo, que no se Y si coach no coach, hoy en día los chavos no funcionan así. ¿Sí? Ustedes tienen que trabajar bajo confianza. Si ellos confían en, en nosotros, la comunicación se va a dar y el resultado va a va mejorar. ¿vale? Hay que enfocarnos en los pequeños detalles. Ellos son los que van a sacar a los jugadores en los momentos difíciles. Bien ¿eh? importante, hay que sacarlos y hay que enfocarnos en los pequeños detalles. Algo que tenemos que aprender que es básico en este, este contexto. Y a veces se nos olvida nosotros, a veces se estudia, venía, venía, venía, venía, venía. Y se nos olvida es que los chavos hay que corregirlos. ¿sí? Y, y podemos tener muchos estilos, puede ser, puede ser puede, ser, puede, ser, puede ser, como yo tenga que ser. ¿sí? Pero, pero, me decir al chavo, ese lo tengo que señalar. Pero lo no más importante es tenemos que decir en el momento cómo corregirlo. ¿Sí? No se va vale a decir, ay, es que del... ya lo hiciste. Y no lo corregimos. ¿Sí? Tenemos que decir al chavo en qué se equivocó, pero cómo lo tiene que corregir. Es difícil. ¿Sí? Si no, no va a suceder. ¿Sí? Y hay que animar, no se nos olvida esto. Hay que animar a que los chavos vean en el espejo al hombre que puede ser y que tengan las de ser y que mejor estamos. Entonces necesitamos, como coche, tener un ambiente donde vivamos, en la misma ofensiva con este, fundamentos, con preparación, con atención al detalle, vamos a hacer un poquito más esto, y con des, disponibilidad a, al sacrificio. Tenemos que sacrificar, y los chavos de hoy en día de repente no les gusta sacrificar, están muy cómodos en eh, lo que les toca. Entonces, ¿cuáles son las características que, que a mí me gustan en una línea ofensiva? ¿Sí? La línea ofensiva tiene que tener comunicación. ¿Sí? Si no se comunica, si no acusan, si no, no vamos a poder tener una. Ver, no vamos a poder tener una línea. Ahí es que Es básico para nosotros este punto. Comunicación, comunicación, tenemos que aprender a comunicar. es la única forma que la línea tiene que ajustarse. ¿Sí? y ellos tienen que acusar a diferencia de otras posiciones en el momento, ¿sí? tienen que tener sincronía, si ellos no se mueven a un, a un, a un ritmo no van, no, no van a funcionar las cosas. Sincronía, para, para sea, pues, el pareciera, pero que es si no se mueven con sincronía no vamos a tener éxito. ¿Sí? Y sobre todo tienen que ser disciplinados. Y cuando voy a la, a la disciplina no me no me refiero al trato militar, al sí, no, sí, el este, trato los disciplinados me refiero a ser disciplinados técnicamente. Si tengo que hacer un combo, tengo que hacer un tubo, tengo que hacer un escultor, tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo tengo que hacer. Y a veces te va a decir, yo, no, es que me las tengo que ver No, tienes que ser disciplinado. Es la única forma que podemos acá, Vivimos cinco, y de esos cinco dependen todos los demás. A ver por si la disciplina tiene que estar encima de todo. ¿Eh? Tenemos que inculcar hábitos, y los hábitos hacen costumbres. Y esa es la parte que tenemos que, que inculcar a los chavos. Esa es la parte que tenemos éxito a los cómplices. ¿Eh? Hace rato les decía que las técnicas, los fundamentos del fútbol, van a quedarse ahí. Y va a llegar un momento en su vida en los que ya no los van a ocupar. Pero los hábitos que les vamos a enseñar, los hábitos a los que nos vamos a someter, a los hábitos, esos son los que le van a dar éxito a chavo. sí ¿Eh? Un chavo que le enseñamos a ser puntual va a tener éxito en su vida profesional. Y un chavo que lo dejamos ser impuntual seguramente va a tener muchos ¿sí? Entonces tienen que tener hábitos y tienen que cuidarse. Entonces, primero, y es algo que en el fútbol es, es ciertísimo, tenemos que estar abiertos a los cambios. El fútbol evoluciona, todos los días evolucionamos y tenemos que cambiar. Las técnicas cambian y las técnicas cambian para bien. ¿eh? Cuando yo jugaba, y muchos de nosotros, yo lo bloqueaban los codos, ¿no? Y agarra el tierra y bloquea. Y ahora, pues, parece aparece para los chores, pero no conciben lo pudiéramos estar bloqueando con los, los codos y ahorita ya vamos con todo, ¿no? Este, su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo. Tienen que aprender a dormir, tienen que comer sano. ¿eh? Esta parte, tienen que aprender a transferir todo lo que tienen en el gimnasio no para el campo. Tienen que entender ellos que ellos están en el gimnasio y, y son niños. Puede ser de infancia en el gimnasio, pero si sí están trabajando en el físico. Y toda esa parte se puede, se tiene que ir, y la transferimos a, al campo. Tienen que entender, nosotros tenemos que hacerlos entender, qué partes son las que se tracionen al campo. ¿sí? Este hábito es excelente, es buenísimo. Tenemos que enseñarles a tener atención plena. ¿Y qué es eso? Mis cinco sentidos, lo que estoy haciendo en el momento. ¿sí? Cuando estoy entrenando, tengo mis cinco sentidos entrenando. Cuando estoy en la escuela, mis cinco sentidos están en la escuela. Cuando estoy con mis amigos, mis cinco sentidos están con mis amigos. Cuando estoy en la casa, en la casa, cuando estoy con mi novia, con mi novia. Esa parte les va a dar mucho éxito. ¿sí? Y nos va a ayudar a que tengamos jugadores que se puedan enfocar. Se ¿sí? enfoquen rápidamente y encuentren la solución. Y ¿sí? la otra que nos ayuda mucho es visualización. Tenemos que aprender aquí y les tenemos que enseñar el que los dos tienen que visualizar. Son repeticiones. En este deporte lo que más nos deja, lo, lo donde vamos, vamos a avanzar es las repeticiones. Por eso los veteranos en este deporte son tan válidos y son tan, tan apreciados. No porque tengan cinco años jugando, sino porque tienen cinco años haciendo repeticiones. ¿Eh? Y, y van a Estados Unidos y los chavos son valiosos. Los veteranos son valiosos porque tienen repeticiones. Gracias. ¿Eh? Y entonces la forma de visualizar es impresionante, ¿eh? es impresionante lo que podemos conseguir visualizando. Por ahí hubo un experimento que hicieron en Japón, tomaron a unos niños, que pues, pues, creo que 10 niños, 5 y 5, y les enseñaron a tocar el ¿eh? piano, entonces les enseñaron la instrucción de cómo tocar el piano, y yo, a 5 les dieron un piano y nosotros 5 el piano, ¿Ya? Y ahí estuvieron pues, después de un mes. Pues los que tenían piano, tocaban el piano, los que trabajaban encima del piano. Los que no tenían piano, pues los que trabajaban al aire y les enseñaban. Al final del mes les hicieron y, tan, y tenían el mismo avance los pues, que tenían piano y los que no tenían piano, porque lo habían hecho. ¿Sí? Entonces, el visualizar, tenemos que empezar a enseñar qué va a pasar, cómo se tienen que ver. ¿Sí? El que yo tengo que ver una jugada, el que yo estoy en yo el centro y tengo que atacar. ¿Sí? Pero me lo tengo que imaginar. Tengo que aprender a que los chicos visualicen. Pero que visualicen cosas que ellos puedan manejar. ¿sí? Yo no puedo visualizar el juego de mañana pensando que pues, vamos a ganar 50-0 y que el estadio va a estar lleno. Son cosas que yo no puedo controlar. ¿sí? Pero sí puedo controlar cómo voy a mover mis pies. Si mi TAG es si el TAG el defensivo, lo tengo en, una, tengo en técnica 3, lo tengo en técnica 1, si no hay marca de dentro de nuestro chavo, no en Esas son las partes que los chavos pueden empezar a trabajar. Y son valiosísimas. ¿sí? Un chavo que pueda hacer eso, va a ser muy bueno ellos, ¿sí? y lo demás, Y, es que, y aparte, dirigenlo de buen jugador, va a ser un excelente profesional. Va a ser un excelente... Va a tener mucho éxito. Me lo voy a dedicar esto, porque si no... Y esto no era más que una forma de visualizar, ¿no? era es un entrenamiento de, bueno, pues, rapidísimo, de, este... del corredor de auto. Me pongo digo, 20 euros a que no eres capaz de hacer una vuelta imaginaria a este circuito de Barcelona y acercarte al tiempo que has hecho hoy en pues, tu que ya ha sido 1.21, más ¿no? o menos, te voy a dar la opción de que estés más o menos 3 segundos arriba o abajo. Ojos cerrados así haciendo ¿Sí? ¿no? no, es, que el, el, el volante exactamente como el que estuvo. ¿Sí? ¿Más o menos vino por lo menos? No, más o menos 3, tío. Es el ese volante, pero como lo bueno, estuviéramos si en la serie vale, con el desfase en formando ah, volante. Si no me llevo la pasta, a mí me da igual. Tengo el cronómetro, 1.21 es el, el margen, por arriba o por abajo. Como tú me digas. Es el tiempo que hizo en la toñal. No, pues, vale, con los pies de terella. Vale. 1,21 ¿no? el límite, tenías 3 por arriba, 3 por abajo Vamos okay. a usar primero, luego 1 aquí 1 por ahí 1,22 0 Acabo de perder 20 euros al perder la 12 Bueno, ¿a mañana mañana sí, <risa> ¿Ya, <risa> ya has hecho todo, ya ¿Sí? <risa> tranquilo <risa> Y a eso me refiero cuando digo visualización, ¿no? Digo esto ya es niveles óptimos de visualización, ¿sí? Pero es un hábito que podemos conseguir, que podemos conseguir ¿no? y que podemos conseguir nosotros, es No nada no más los jugadores. ¿Y saben que es lo maravilloso de la, de la visualización? Que no es en la hora de. Siempre ¿no? ¿Eh? tenemos 22 horas para visualizar. Cuando voy en el camión, cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo, todo ese tiempo lo podemos aprovechar para hacer cualquier cosa, es No nada más fútbol. vamos entonces, son hábitos que hay que enseñarles a los Ahora nos vamos con los otros eh, que tenemos los, los valores fundamentales de línea. Tenemos que tener una excelente actitud. Tenemos que desarrollar fuerza y habilidades en el gimnasio y en el campo. ¿sí? Tenemos que tener técnica ellos tienen que estar abocados a que somos una posición que necesitamos y, y dependemos mucho de fundamentos y de técnica, no, no tanto de, la, de una habilidad. ¿sí? Y tenemos que tener conocimiento, tenemos que aprendernos. Nuestro primo que tenemos que aprendernos las situaciones al 100% eso es, único, ¿no? eso es lo único que me va a permitir que tenga mucho éxito. ¿sí? Todas son muy importantes ¿sí? y podemos alcanzar desde la experiencia cualquiera de estas, pero si no las tengo todas, no voy a ser un buen jugador. No voy a ser bueno, Vamos a estar haciendo bien cosas. A ver. Ya aquí yo también me voy a aplicar esto y lo podemos hacer porque eso sí no vamos a tardar mucho tiempo. ¿ven? esa parte que es algo que me, que me, que me ha llamado a mí y me ha pegado mucho es la preparación del enemigo ofensivo en el gimnasio. ¿Sí? De repente estamos acostumbrados a que siempre los tratamos como iguales. ¿Sí? Y, y, y entrenamos exactamente como tenemos un embate, como un profundo, como tenemos en un receptor. O las rutinas son muy, muy similares. ¿Sí? Y se nos ha olvidado. ¿no? Cierto que en nuestros, nuestros programas de, de condicionamiento, de stretching, si es en general y estamos formando atletas pero de repente se nos olvida que ellos necesitan cosas muy, muy específicas, igual que lo que nos pueden necesitar los linebackers, los, los receptores, cada, cada posición tendría sus, sus cosas por hacer, ¿no? ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Yo parto <coughs> la, la parte alta con levantamientos, sí pero muy específicos para la línea, somos grandes y de repente no podemos hacer dominadas, no podemos hacer ciertas cosas, bueno, hay muchos ejercicios que nosotros, en infantiles pues podemos estar haciendo, ¿no? Estar haciendo, en lugar de colgarnos, podemos estar haciendo raíz, abajo, y eso nos va a empezar a fortalecer toda la parte. ¿Eh? Me, voy, me lo voy a echar un rato porque no se lo vamos a nada. ¿Eh? Seguimos trabajando espalda Vamos a estar trabajando, y sobre todo cuando son niños, ¿no? todavía, esta parte lo podemos empezar a trabajar. Dependemos mucho la línea ofensiva de la espalda, sobre todo la espalda, la espalda baja. Gracias. eso Nosotros dependemos totalmente de, de que nosotros tengamos un buen board, eh, si no, no nos vamos a poder, no vamos a poder tener balance, no vamos a poder tener coordinación. por corto ¿Bien? la parte de abajo es importantísimo que tengamos buena flexibilidad de pérez. no se nos olvida que los pies tenemos músculos y los chavos son chavos muy pesados y entonces esta parte yo, el, a mí me gusta que la línea lo haga en práctica no saquen sus dedos y empiezan a hacer un poco de flexibilidad y empezamos a trabajar tenemos que aprender a ser flexibles ¿Sí? forman, tenemos pantorrillas y ¿Sí? son ejercicios es que muy difícilmente van a venir en soluciones generales ¿Sí? este es indispensable que los jugadores y sobre todo los hombres de línea tengan una cadera flexible. ¿Eh? Eso que va a permitir, entre más flexible tengan su cadera, va a permitir que tengan más potencia, tengan más fuerza, puedan hacer cambios de velocidad muy rápidos, que eso es lo que dependemos nosotros, de que podamos hacer cambios de velocidad o de dirección o de velocidad. De dirección en, en muy corto espacio y sobre todo también nos va a evitar muchas lesiones. Una cadera flexible nos va a evitar demasiadas lesiones. y tenemos también nuestros personales. Ya vienen ejercicios que ya son muy específicos para la línea. En ser todavía fútbol, sin duda, no de fútbol, pero sí son muy específicos para estar desarrollando balance. ¿sí? alto, con cuerda, con, con, con dos pies, un pie alternado, sin otra coordinación. Con la rutina que, y tenemos dos, otras, ¿no? porque después es poco para tener información al coach, para que ya buscamos coaches, ¿cómo pueden hacer eso? inteligentes y meterlo en parte de nuestra o práctica en parte de, de en las épocas de la en estar sección estas cosas Bien. y extras por ejemplo la escalera este entonces, de repente tenemos mucho acceso a redes y vemos los ejercicios de los sectores todo el mundo queremos hacer escaleras arrancamos, salimos, sí, volvemos bien normal, pero nuestro trabajo normal es con toda la planta de piel y las escaleras es, nunca trabajo pero si pues, encontramos esta forma, si quieren escaleras, podemos hacer escaleras, ¿no? ¿Qué? Entonces, esa parte antes de poder entrar a hacer su poder aprender a que no tenemos que tener la fútbol, que no tenemos que tener un esfuerzo que puedan hacer tanto de dirección, que tenemos la de cadena. eso es lo que tenemos que empezar a enfocar. ¿sí? Y desde que son niños, y otras veces tienen la oportunidad de empezar a trabajar, la mayoría con niños, pues esta parte es la que más nos debería preocupar, ¿sí? Porque de repente parece que es al revés, ¿no? Estamos demasiado preocupados en las técnicas, en entrenamiento, los nuevos bloqueos, las nuevas tendencias que hay ahora, y se nos olvida que hay que formarlos primero, ¿no? Estamos demasiado preocupados por ver esquemas ofensivos, esquemas, y oh, no están formando a los niños, ¿no? Y lo que es la paradoja, entre más, cre más crezcan, va a llegar un momento en que toda esa complejidad va a ser más simple. ¿eh? Hoy en día ya los equipos no corremos, no corren ninguno más de tres esquemas de carrera. ¿eh? Lo adornan atrás con el backfield, lo mueven, con el jugador pero son 3 cuatro esquemas de carrera los que están jugando los equipos hoy en el día ¿sí? Vamos, vamos a ¿por qué? porque queremos ejecución ¿sí? queremos ejecución los que hacer lo que nosotros necesitamos hacer ¿vamos? y ¿Sí? es, es simple entonces empezamos un poquito con lo de los fundamentos ¿sí? la parte de fundamentos antes de a eso y eso es a lo que iba yo antes de llegar a este, hacerlo complejo primero debemos construir una base sólida ¿sí? Tengo que construir primero una base sólida No puedo enseñar un producto doble si todavía <tose> no tengo un drive, un propio sencillo ¿sí? Si no sabes meter las manos Oye, no mano, no es manos, el fútbol es manos, ya cabeza ¿Sí? Y toda vez que tenemos la, la mala posibilidad de... Y el hábito de los coaches de enseñar a meter la cabeza ¿No? Y, y ya no la metemos por técnica, de repente si pensamos en mundo, es que es mucho más fácil el fútbol cuando se usa las manos y no la cabeza ¿No? Y si los chavos son fuertes no tenemos tanto crédito de... Es que es la cabeza, ¿tú? ¿Eh? Entonces debemos usted ¿sí? lo primero, lo primero de se nos olvida, su posición. Todo parte y la línea ofensiva parte de la posición. La que ustedes quieran, puede ser posición de tres puntos, se puede ser posición de dos puntos, la que ustedes se ocupen, necesitan, pero tiene que estar impuesta porque de ahí parte todo. ¿eh? Todo el fútbol emana de la posición y más en la línea ofensiva. ¿eh? Dependiendo del sistema el que ustedes jueguen, puede estar en tres puntos, en cuatro puntos, en dos puntos, lo que ustedes necesiten pero que esa posición sea la adecuada muchas veces no es la más cómoda si sí, sí debe ser la más adecuada a qué me refiero, que tienen que estar bien balanceados ¿sí? pueden coordinar y los pesos donde pues tienen que estar los pesos si yo voy a salir hacia el lado derecho pues el peso de mi tiene que ser en el pie izquierdo porque no tengo derecho no, no puedo tener un partido porque si no no voy a salir voy a ocasionar ocasiones tener siempre pasos sin falta paso. y ¿Sí? ¿Sí? se acuerdan por lo que pasaron en la práctica yo le perdí, perdí dos pasos, uno de la defensiva y pues nunca la calcí ¿Vale? Y hasta la gente ya de tantos años se me ¿no? Y no tan sencillito que no le han avisado Entonces empezamos con la posición Después tenemos nuestra, la parte de, el, de carrera y de pase En las dos tenemos que tener una balance Siempre tenemos que estar balanceados. vamos a estar hablando mucho de balance un, un dinero ofensivo que tenga balance va a ser un ofensivo muy productivo ¿Sí? y luego segundo que se deteche, nos va sus puntos de ataque y su colocación puntos de ataque en carrera y su colocación para el paso y tengo qué me refiero? ya sé que tengo que bloquearla al técnica 3 pero con qué lo voy a bloquear la mano del bat la mano del de, de, de, de play side en donde en la parte más cercana en la mitad de su cuerpo la parte pues, este, más lejana de él y eso influye y ese es el éxito entre perder y ganar un bloqueo. El que yo sepa colocar mi cuerpo y atacarlo adecuadamente. ¿vale? Y esos son los detalles que tenemos que estar muy pendientes nosotros los coaches. Después el punch, las manos, o el jab, con mi balance se conoce haciendo el protección de pase. Y al final, pues, siempre se nos olvida trabajar, el finish. Finish, finish. ya lo tengo, ya lo bloqueé ahora que tengo que hacer, si estoy en protección de pase seguir teniendo buen balance, seguir moviendo mis pies si estoy en carrera, a empujar, tener toda la parte de pie y tener buen finish, seguir moviéndome, moviéndome ¿bien? ¿Sí? ¿duda de esta parte? no no a esa parte digamos, la posición de un línea ofensivo es probablemente la habilidad que más se pasa por rato ¿Qué? La posición de un velocista, por ejemplo, la posición de un velocista, de un levantador de pesas, de un nadador, es vital y lo estamos viendo pues, cómo se colocan. La posición de los atletas, no? sus manitas, cómo tienen que estar, cómo tienen que disturbar. Igual, la posición de la línea ofensiva es exactamente lo mismo. Tendrá que tener exactamente el mismo cuidado. ¿Qué? Lo vital es tener una posición adecuada sin contar estabilidad antes de la salida. Si tenemos buena estabilidad, balance, tendremos por consecuencia buenos ángulos de potencia, acuérdense que nosotros la potencia la tenemos y jugamos con pierna piernas ¿sale? chicos acá estamos fuertes arriba, pero si no tengo este, un tren inferior fuerte no voy a ser rápido, no voy a tener fuerza para poder mover ¿sí? y, tengo que aprender, y puedo estar muy fuerte pero si yo no sé utilizar mis tres ángulos de potencia que es el tobillo, la rodilla y la cadera, no voy a tener nunca mi ni, explosividad ni ni, no voy a poder arrancar rápido y no voy a poder cargar a nadie entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte ¿Eh? ¿Qué hago yo? Y eso ya voy a ¿qué hago, no? yo tengo una técnica que el, el, no es muy técnica, ¿no? Me la enseñaron, la aprendí, se llama dry catch, y bajo ese régimen me he leído los últimos años. Y descubrí que con esto ya no tengo que estar pensando los no, valores, ya no tengo que estar pensando, si he a 45 grados, si salida a 90 grados, que antes cuando jugábamos, pues eso era el pan de nosotros, ¿no? Salida de frente. De, frente. Y de repente descubro que pues era, es todo bonito, ¿no? no podemos salir de frente, es una incongruencia tener que pisar de frente porque siempre estamos bloqueando ángulos, entonces no hay pisada de frente, no entonces pisamos de frente nunca, ¿Sí? ni aunque la pelota tendría que atravesar el línea y partirme a la mitad para que yo tuviera que pisar de frente y nunca va a ocurrir así, ¿vamos? Siempre te ataca la pelota y perdonar. ¿Vamos? Y pues ya me quito él, el que he salido a 45 grados, 5, pero su defensivo no está a 45, ¿no? está como a 60, o está como a 20. Entonces, es nada más enfocarme. Lo primero que tenemos que tener es. slight bend at the up leg, back leg, is straight back, and the knees are parallel. This is where we begin to form trust in the catch leg. Allow yourself to fall to a natural position. Es mi paso. paso Now we need to mimic the body. And and the, the drive, drive and As a child, you a do bit, side you jump into it and shuffle your feet through it. That's the movement pattern we're trying to mimic in this phase. <clears throat> this is what we've been leading up to, the drive catch. <inaudible> Aparte de la madre de del cambio. el todos los días. eso es señal. digo y pongo en diferentes lados. aquí los tienen alineados Yo los pongo en diferentes lados. lo único lo que está que hacer es que es es Colocar, nos alquilamos para que todo el peso vea que está afuera y Eso que no hacer Si yo voy para allá, todos mis pesos están aquí El de donde está el y esa es mi dirección Si yo lo visualizo, tengo que decir a grados Yo sé que voy a atacar allá Que va a Perfect. That's We're call number We're going to call number two. Good. Good. We're going to two. call number two. is going to We're to to, to to going to call to position We're going call number two. Beautiful. What you're not seeing, series. And we're going to go way down here to Never Never Land and see what it looks like. First one. Nice job. Beautiful. Beautiful. Beautiful. <laughs> Beautiful. <laughs> Eh, todos los días y yo lo pongo dentro de mi práctica ah, pero por decir qué tiempo le da 5 minutos 5 minutos sí. yo lo que hago es no, aquí no lo no, aplican, <coughs> no ya las tienes uno y regresa y pongo todos en una fila y pongo los conos del lado derecho y los pongo del lado izquierdo los puedo poner de los dos lados o los puedo poner que regresen en el otro termina uno, termina esta fila caminó y esta está atacando el otro 5 y ¿Y un... lo... minutos, sí ¿El tiempo lo Sí, aquí como nos lo explican, se ve que es... Sí. Y yo nomás hago pues, posición 1 y posición 3. Y Pongo tres tomos. Uno, dos, y el otro. Y, ocho. y con el paso del tiempo te vas a cuenta cómo empiezan a empezar. Empiezan a ver, sobre todo, porque a nivel a dónde van a atacar. ¿No? Ya no es el, pongo mis ojos al infinito, y ya cuando quiso, lo piso, lo piso, lo que está pasando. Podría sé cómo está atacando, cómo está atacando. ¿Estamos? y ¿Sí? Indispensables puntos de ataque, puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser no hombro Esto ya es de repente de cerrar, ¿no? cuando es Cuando es pase, la técnica sigue siendo la misma ¿eh? O sea, el principio es exactamente el mismo Aquí lo único que van a hacer es la comparación de la comunique que trae But Not it's bad, right? For yeah. no the fact, there's no way on the ground. He's going to be able to take on pressure, pressure. Where is he going to have that? He's going to have to turn yeah. that foot off of 45 and pull that blood and stuff. But it begs the question. One, three three drives. He's got to stay on the line. on the line as closely as you can. Any notes? On you. How's so, the no, no hubo mucha diferencia. ¿no? No, no. Pero sí si tiene más tolerancia. No, no tiene su cadera. ¿Hace qué? No tengo que abrir mi cadera, no me voy a ganar y yo tengo que defenderte. ¿Sí? El, el, el fundamento y la técnica de protección de pases es la más delicada. Es la más difícil de aprender, además, porque vamos en contra de la física ¿sí? y aparte enseñamos a los niños a ir en contra de la física ¿sí? ese principio es el más básico ¿no? y es donde se no a encontrar problemas enseñamos que siempre que haces protección de pase siempre caminamos y corremos todo el tiempo atrás e incluso estamos 10-15 años y los llevamos haciendo este droga que en 10 de agua resulta que lo tiene que parar y entonces hace protección de pase por pues es la defensivo aquí muy fuerte no me vas a dejar que llegue o sea, estamos ahora camina hacia atrás y parame camina hacia atrás y párame, no me paras eso es lo que hacemos en protección de paz eso es lo que enseñamos aquí él camina hacia atrás y ahora si yo me meto fuerza de me impulso por eso siempre es tenemos demasiadas rocas ¿no? ese es el principal problema que tenemos en, en protección de paz enseñamos al jugador Aquí la protección de paz es siempre caminar hacia atrás, siempre recularse. Y lo que le que lo pague ¿no? Y vamos los coches y... ¡Ay! ¿Por qué no lo estás parando? Nos... ¡Mira cómo estás! Porque mides lo doble de él. Le llevas 30 kilos. ¿Por qué no lo pagas? Porque caminas, me enseñas a caminar para atrás. ¿Sí me explico? Entonces, nada más hay que, hay que cuidar. Todos tenemos que estar muy bien colocados y tenemos que entender esa parte y tenemos que entrar, ¿qué es lo que yo quiero en mi paso? ¿no? Entonces, de línea, ofensivos es un buen step es lo que yo necesito es un 3 ¿Eh? tengo protección con 5 hombres o tengo protección con 6 o con 7 y todas esas partes las tengo que y tengo que terminar ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? gracias coach en este ejercicio eh, yo lo vi mucho. ¿Un no es, sí. es, es una comparación entre, ah, okay. entre los dos bueno Tomando en cuenta el video que acabamos de ver, mitad, yo ubico mucho este ejercicio sobre todo para los tacles, ¿no? uh -huh. que, que, que hacen esa protección hacia atrás y tienen que moverse muy rápido porque generalmente los rush también son... O Exactamente, ese es, ese es el segundo problema que me acabo de decir, a todo mundo lo trabajamos como si fueran tacles, toda la técnica y todo el fundamento siempre está trabajado como si fueran tacles, nunca le damos la separación... Tú eres centro y tú eres gal. y si tú eres centro y tú eres gal, tú eres el responsable, ustedes son los responsables de la profundidad de él. del box, de la protección del box, ¿sí? los tacles son responsables de la amplitud del box, no de la profundidad. Si el tacle le atraviese y quiere correr 30 yardas para atrás, que corra mientras no vaya hacia adentro, no tenemos problema, pero esa es la otra que, eh, ese es el otro problema, los enseñamos a caminar hacia atrás y los enseñamos que todos son tacles, y entonces le pides al GAR que, que no, no recule más de dos yardas cuando tú lo pusiste cinco minutos antes a recubrar diez en tu ejercicio ¿Eh? entonces él está registrando su sistema nervioso registra y él tiene que caminar para atrás entonces pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Eh? Sí, esa es la, la otra entonces tenemos que tener drills y cosas muy específicas para los centros y y para los taques cuando somos niños tenemos que tener cuidado porque todos los niños juegan todas las posiciones ya ni las marrillas son muy especiales, ¿no? ya son muy específicos y son especialistas, ¿Eh? ya no se diga, ¿sí? ¿No? ya ahí sí, ya, los padres tienen sus líderes, los padres tienen sus líderes, acá tienes que meterlos y tienes que, que estudiar para un Estos son ya con líderes, los un paso, ese es la el lado para Y ahí, el defensivo necesita que tú reacciones y que tú te para poder para ocupar una técnica. Ya sea que llega por fuera, por dentro, el se llama. No es acostumbrado a que él tenga que decidir qué técnica va a ocupar o que él tenga que si asesinar y dónde si no, si va a ser. Y va a ser el interno aún. Y ahí me dice, ¿qué es? y hago? esa Y es muy difícil para todos, hay mucha paciencia. Y a todo el mundo les asusta mucho a los jugadores que tienen que quedarse quietos a la que uno define dónde va. una vez que define, es muy fácil de darlo, ¿vale? y es práctica, ¿no? por eso ¿Qué? yo lo enseño, el que está balanceado y cuando yo tengo balance, si me ataca la capa interna, tengo, tengo como poder este, re en mi cuerpo y hoy es un elemento Pero yo simplemente no les sigo los fundamentos, ¿eh? O sea, van a eso, van a detallar, pasito a pasito. Esa es la parte que tenemos nosotros que tener. Entonces es, fíjense que lo dedicado a protección de pase. tengo que tener mi pesada, tiene que ser adecuada. Después, tengo que aprender a colocarme. ¿Cómo me tengo que colocar? Es vital el colocarme, que yo me pueda colocar, ¿eh? Tengo que aprender cómo me tengo que colocar, dónde lo quiero, cuál es lo ideal. Y volvemos a trabajar, por ejemplo, para los tales. Lo ideal es que mi mano externa, mi, mi rodilla y mi pie estén a la mitad del defensivo. No las dos manos. Y jamás, tampoco trabajamos con manos paralelas. Si trabajamos al mismo tiempo las manos, estamos tratando todo el defensivo. ¿Sí? Y mucho hacer eso. Volteamos nuestros hombros, los hombros de la salida. Queremos tomarlo exactamente en la parte más inmediata del defensivo, o sea, el hombro interno. ¿Qué va a pasar? Mi otra mano va a entrar y ella solita tiene mi caer. Entonces, la parte es su paso, la amplitud de su paso, en dónde tengo que pisar para poder colocar y después tener un buen balance. Bien. ¿Sí? Y son básicamente los fundamentos y obviamente no es un finish ¿no? Okay. Este, ¿cómo vamos en tiempo? aquí para poder volver ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos viendo están haciendo los arreglos para podernos mudar a un salón más grande allá arriba y que todos puedan estar sentados Entonces, si gustan podemos checar un break pequeño o, hombre, o, seguir tú, no, no seguir, sé si no cosas más prácticas o como ya un poquito más de bolitas y palitos y son nuestras reglas tiempo. de a en nuestras protecciones no hay defensivos libres en el GAP no puede haber un, un de, de defensivo libre que quede libre en el de los GAPs GAP ¿Sí? y ¿Sí? ¿Sí? no hay defensivos libres en el backside side del PAS en, en el lado backside ¿Sí? aquí le ponen el lado sigo de prueba que es medio, medio dramático, ¿no? pero no pasa ¿Sí? acuérdense que en, en, en el pase no tenemos pre side y backside. ¿Sí? como es en carrera una carrera tiene un play side y hacia allá de la carrera se dirige a lo mejor si tenemos no, un son interna puede regresar hacia el pack y ir hacia el otro lado pero un pase un si pase sí tiene un front side pero también nosotros los sectores están entrando entonces tiene el front side pero también tiene lecturas en back side, si yo tengo aquí tapado yo no tengo tanta oportunidad me voy hacia el otro lado entonces están vivos los dos lados protección de pase, sí. Pero siempre el flujo de la ciudad va a ahí, primero después va a ir hacia el front backside back entonces, pues, en el backside queda un poco desprotegido. En ¿no? los sistemas modernos, ya el front side y el backside pueden ser de o ¿eh? de pues, no es como de de somos una ofensiva cuya protección va de se hacia primero Enseñamos adentro y vamos a partidos afuera. Enumeramos, enumeramos, enumeramos. ¿Sí? Donde el centro y el gas son responsables de la profundidad. Lo que decíamos, el, los centros y los gases son, al, son responsables de la profundidad y las patrias son responsables del ancho. Y, y nuestro fundamento en la protección es que podamos hacer siempre uno contra uno. Si sí, tenemos los recorridos, pero enseñamos y nuestro fundamento es que podamos siempre tomar uno contra uno. ¿Sí? Tenemos protecciones de 5, de 6 o de 7 hombres, ¿Sí? que se coordinan con la profundidad del rock y los conceptos de trayectoria. ¿Sí? El 4 step, del lado derecho, con este, del lado izquierdo, 3 step, del lado derecho, 3 step del lado izquierdo, con 5, con 6 o con 7 hombres protegentes. ¿Sí? Depende de este cómo se ¿Sí? te haya Y haremos todo lo posible para colocar nuestro dinero sobre los defensivos que vienen. ¿Sí? Y eso es el concepto. Sí. tenemos tres, momentos tres críticos o tres elementos críticos en la protección de paz y ya platicamos un poquito el ser, que son los primeros pasos tengo que poder pisar tan profundo o tan corto, o tan ancho o tan, como lo requiera Ya, ¿Eh? ¿dónde tengo que meter mis manos? es importantísimo, no es igual que yo pegue en, en, el, hombro, en el hombro más cercano que si el paso A que lo meta a la mitad o que lo meten más ¿eh? sí. allá. Depende de dónde esté, vamos a poder sí. Y lo más importante es la colocación. ¿Dónde coloque yo mi cuerpo para hacer el ¿Sí? Y eso me lo va a dar la técnica o la, el defensivo que tengo yo de comando. ¿Sí? Entonces, yo siempre tengo que procurar que el defensivo esté de la mitad de mi cuerpo hacia afuera. Entonces, si yo no tengo mi técnica externa, pues mi pisada tendría que debe ser, mi pisada practicar la si lo tengo en medio, lo tengo en la lista ahí, lo tengo en dos iguales, pues hay que empezar primero dentro para poder colocar. Y si ya lo tengo en, en este gap, porque en otra técnica, tengo que valorizar el 23. Siempre el pie interno tiene que estar adelante. Nunca podemos volverlo. En el momento que pues, volquemos los pies, el pie externo se quede en paralelo, pues, se quede adelante, el pequeño también la Ya y abrimos el carril interno. ¿Sí? Y los que, el primer paso, para, yo le llamo drive, y es mi primer paso. ¿Vale? No, ¿Qué tan profundo, qué tan corto? me se quiera. sí Paso lateral, que decía yo, voy para adentro. Power Set, en un fuerte, adentro. ¿Sí? Y los complementarios, el replace. Piso, en el segundo paso, va a dirigirse hacia dónde? Si me está atacando el gato, está no, está atacando el gato redireccionar tengo que pisar lo puedo tener afuera, piso, bien adentro, tengo que, que, que, que, que, que, que todo mi Y las, los tipos de protección, de lo que les decía yo, las de protecciones de, con back en box, de cinco hombres en protección y le, le decimos siempre, ojo, no es lo mismo, porque tenemos que tener diferentes diferentes asignaciones sobre todo en el front side ahí son directores distintos estamos trabajando en esta parte ya en el no ¿sí? y es nada más cuestión de pictura la que tenemos casi todo el mundo la que hacemos todo el mundo son seis hombres en protección ya sea con half con la necesidad de strike o el slide completo si sí, tenemos en protección entonces tenemos esas tres tipo nosotros ya ¿sí? Ajá, ¿no? Cuando es, es este, half-slide, tenemos asignaciones, yo asigno tanto en carrera como en pase, números. Pues para mí es la forma que me, me, me ha tocado, donde tenemos menos equivocaciones. No tengo, cuando yo le piso mi video, estoy siempre sobre el 98, 97% de asignación. Es clarísimo que ellos equivoquen. Y, y, el, y el numeral, ahí me da algo no tengo que estar practicando contra la de 30 contra 40 en el principio y contra 50 y resulta que llega el juego en función 60 en función 1, otra en el... y el no tan curso y le tienen sus, este, sus asignaciones y cualquier frente lo pueden programar ¿Sí? pues pueden tomar asignaciones contando el centro es responsable del 0 los Gares son responsables de los 1 los tantes son responsables de los números 2 y coreback, este, fullback o runningback son los responsables de los 3 y de cuatro 4 ¿está bien? No te lo explicamos y leemos el centro línea de 0 a 1 que es va con su hombre, a lo mejor su cero está en K y el 1 está de ya, dentro y estoy leyendo, en el 0 a mi 1. Los gales van del 1 a 2, los gales de 2 a 3. ¿Vale? Y los que el core y los, los demás ven de 3 a 4. Estaría el disparo, ¿no? Uh -huh. Yo que, que, que, que un... Y es más o menos así el conteo. Siempre el cero va a ser el primer hombre. Aquí vamos a contar no, no, no, en backside, no, no, en carril. Vamos a contar por caminos. Y el número 0 va a ser siempre el primero, un número primer defensivo, ese sea el primer nivel o el segundo nivel, que esté más cerca, que vaya a la finaliza se va a salir. ¿Sí? Entonces, este es el 0. Aquí tendría 1, 2, este sería 3 o 4. Pero ya está fuera de box. Eso es bien importante también para nosotros. Si un embajador está fuera de box, no es en mi Y ahorita definimos cómo se el boxeo. Y, perdón, y en frontside contamos no contamos, Aquí contamos vertical, pero aquí contamos horizontal ¿Por qué? Porque el número 3 va a ser de, de fútbol del corredor Y yo no quiero enfrentar a, de entrada un match enfrentar a un corredor Contra una, un tag una, este, un rush, una defensiva. Ellos practican todo el año, y los corredores sí lo practican Pero no contan de casi, aparte físico sí tenemos que enfrentar pues, ¿A qué quiero enfrentar yo, a mi corredor, si va a ser protección de pase? ¿a? Entonces, por eso contamos en horizontal 1, 2, 3 y 4. Y así podemos ir cambiando los frentes lo que yo les decía. Y siempre va a haber tú, cero, un 0, 1, 1, 2, 3. No hay más. Tiene sus excepciones, sí podemos encontrarla, pero eso nosotros, ¿no? Como podríamos estar ajustando por tram un frente y 40. ¿Bien? Cuando está el front que está del lado derecho, aquí estamos, tenemos a 0, a 1, a 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces no tenemos preto. Prácticamente esto es una guía. ¿sí? Por donde yo tengo que moverme. ¿sí? Si lo vemos, si lo vemos, estamos haciendo que eh, sea responsable de A, que esa es la, o sea, estamos disfrazando tú el responsable de A, yo de B, yo de C, pero con lectura. ¿Vale? Y de este lado estamos jugando la persona, prácticamente ¿sí? con el Ellos sí cambiarán las asignaciones si ven cualquier stone. ¿sí? Y siempre estamos haciendo que lea. El 3 a 4 bien ahí está el 1, el 2, el 3 y el 4 ¿Sí? hagan ejercicio a ver. y cualquier frente va a entrar cualquiera ¿Sí? a mí me ha da dado mucho resultado si es una museo y la tienes que escuchar contando pero yo algo que cuente en pues pase de mi manera en muchos sistemas nosotros nos estamos estudiando mucho, si ustedes lo van a escuchar, que todo el mundo señala mic. Muchos estamos ay, intento, este tal, este Pues nosotros, nuestro mic, nuestra forma de señalar es, tres. Y ya los proveedores salen, ah, el 3, es, Ese es el en carrera, protección de paz, ¿eh? en todo. ¿Ven? ¿Eh? Ahí estaríamos. Eso es de, yo hago ese video, eso hace dos años, por ahí no fue. Estamos en vaqueritos, no tenemos casa, no tenemos no teníamos escuela y tampoco teníamos profesores de dónde filmar. ¿sí? Y esa es la otra, de repente yo voy a Campos y descubro que las, ya dejan las prácticas, los juegos, nadie los filmamos. Entonces yo no entiendo cómo podemos corregir y cómo pueden mejorar si no se filman. ¿sí? Ahorita tenemos la fortuna de... poder, mejorar la fortuna? Ya tenemos una persona que se dedica a eso, 100%. Tenemos chorro de tomas, y a de atrás, de atrás, de atrás, Pero esto está grabado con un teléfono, Un teléfono, sí. Y estamos, entonces podemos estar viendo cómo, cómo lo hacen. ¿Eh? ¿Cuáles son sus números? ¿Qué? ¿Cuántos hay que estar al lado izquierdo? ¿Cómo están trabajando, no? Obviamente, es una práctica que estamos más bien de? de asignaciones, no tanto de. Okay. Este es un juego de esa misma generación. ¿Cuántos años? Dos años. Seguimos. A, a ver, saben exactamente dónde están, quiénes están y cómo están. Consta ¿no? 30. ¿Sí? Nada más hay que enseñarles dónde está el 30 y el de forma está del lado derecho. Pues Nada más hay que decirle, ojo, centro, es 30, el pues cero va a estar allá. Y yo me he peleado nada más para que el concepto lo entienda muy bien el centro. ¿Sí? El centro nombrando mando aquí en cero, todo el mundo se suelta allá. Ya todo el mundo no tiene que estar. ¿Sí? El taja, si el centro se llega a equivocar y mando un cero que no tendría que ser, pues todo el mundo va y la cineta tiene mucho chance. ¿Sí? los va a último ¿Vale? Pero, si sí, métanle, por el centro, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es el centro y estamos sumando todos slide, salvo el taje de slide. Pero yo no les digo eso, porque si les digo, toda la línea va a el slide, pues se van a soltar y desfilando, van a contar, va a haber rondas con las maniobras, entonces pues nunca les doy el todos hacemos slide line. esta es una es una cosa que tienen el, el poder mandar el, todos haciendo slide ¿Sí? igual vamos a ir haciendo clips de cómo trabajamos con tu freestyle ¿cómo voy el tiempo? Okay, Ok, eso ya está. Protecciones. ¿Eh? Ya estamos en estamos teniendo, y este por ejemplo, está el, está el, el front side está del lado izquierdo y es un flayato. A ver si me dicen, hay algo que les quiero no más comentar y replicar, porque me no, ha funcionado muy bien. Siempre hay acceso medio. Pero tendría que ser un poco más, más esa la carrera, que sea más fuerte. Vale, ¿Eh? sí. <ríe> el doble esa es una tracción. Otra vez, play action. a pelear, a pelear ahí entre más menos está el coreback menos probabilidad tenemos de, de que tenemos una, un problema lo de menos es el sack. ¿eh? yo creo que la, los defensivos lo que buscan más es apurar el coreback para que se equivoque si llega el sack es bienvenido pero que el objetivo principal de los defensivos es apurar al coreback para que tire y que tire mal ah, bueno son colecciones un poquito de colecciones que hicimos en, en la revisión del video de, de, de Rápido esto yo lo parto y se los llegamos, les pongo aquí todas las colecciones a los jugadores. Las voy a Aquí nada más es así, para mí tenemos un sistema. Y ellos necesitan ver esto, ¿no? O sea, tenemos que intentar y buscar. Yo sé que en de Europa tenemos Codol, por ejemplo, ¿no? Que es lo más, no está tan accesible. Pero si podemos sacar que se yo un video y se los estoy compartiendo, y para poder corregir necesitan verse. Es la forma más fácil que ellos puedan corregirse. ¿Sí? Porque si no, la otra parte la dejamos a percepción: percepción del coach y percepción del jugador. El jugador puede decir, yo no estoy haciendo bien. Si lo bloquean, marchos, no? ¿Me estás metiendo mal tus manos, estás tirando mal, estás haciendo esa esas tus ojos, tío? en el momento en el que ellos se ven, se encuentran y ya no tienen más que ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante ¿sí? Entonces, es más fui es eso ¿no? Y este es por ejemplo, es una más fue un, Es un juego, son jugadas de un partido. ¿sí? Ellos después de juego, los, los revisamos, les anotamos y se los mandamos para el jugador, y ya después lo vemos que punta. No pueden revisar el juego de la práctica si no lo realizamos entre nosotros. Los jugadores son bien listos y se dan cuenta cuando nosotros estamos haciendo cosas hormonas, que estoy llegando ahí y ahí empiezo yo a buscar a cosas. ¡Ay, es que mira visto! Y esa parte es parte de la unión Si yo se los mando, pues ahorita viene la práctica, ¿cuánto me debería de los lo voy a ver en la noche, ya cuando lo reviso. A ver, ¿cómo se dice hoy? Ah, me equivocé en este, en este cuerpo. Ah, un chutanito, y ya lo vemos. A ver, todos, porque la corrección es para todos. Todo el mundo vemos. ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal? Ah, está pisando mal. Ah, me tengo mal la mano. Y empezamos a, empezamos a crecer. ¿A ¿Vale? Es tan importante el juego. Pero yo creo que todavía, en cuestión de video. Bien, en práctica. O sea, no vemos que lo que voy a grabar nada más juego vamos a revisar nada más de juego. Ya para qué me sirve ya revisar el juego. Yo pues sí me voy a dar cuenta, pero ya no por que estoy por ejemplo en el ciclón de juego, lo que yo estoy viendo, el frente al que estamos tomando o no lo estamos tomando de forma. La práctica. Aquí es donde tenemos que, que hacerlo. ¿bien? ¿Sí? es una práctica aquí es donde puedo empezar a, a revisar qué se está haciendo bien, si estamos tomando bien las asignaciones, no estamos explotando no estamos pisando, en el juego somos muy unidos a ser más intensos que en la práctica, en la práctica estamos, pero en la práctica es donde vas a aprender y créanme 100% lo que hacemos en la práctica lo vamos a hacer en el juego, ¿eh? el error que cometo reiteradamente lo voy a volver a hacer en el juego entonces si sí, es ocupamos yo este, aquí, bueno, tenemos la ventajota de tener herramientas. ¿Eh? Esta, por ejemplo, para mí me abre los ojos como un tenía, es la toma de drone. Y, acá, y aquí, como sí, sí. coordinador, pues fuera ah, ¿no? ¿no? todo, el todo mundo. Entonces, a eso vos, ¿no? Estamos viendo, Pistol, este luego es no, no. ¿Eh? Vamos a esa parte, no sé el procedimiento que tenemos. Algo rico, algo que necesite que todo lo que necesite.